Y en esta mañana, en esta jornada de lunes, estamos aquí en el hospital doctor Alejandro Posadas, hospital nacional, hospital de referencia para toda esta región oeste de la provincia de Buenos Aires. Y lo que nos convoca es la fecha transcurrida la semana pasada, exactamente el 25 de noviembre, el día de la eliminación de violencia por cuestiones de género. Una jornada que convocó aquí al hospital Posadas a distintos referentes, hombres y mujeres vinculados a la defensa de los derechos de género y que tuvo como epicentro también la actividad que se desarrolló aquí en Casa Posadas que tuvo que ver justamente con actividades convocadas por la propia casa y también por la dirección de derechos humanos género y diversidad del hospital estamos con su responsable, con su directora con Micaela Nabil. Hola Micaela, buen día ¿Cómo estás? Hola, Waldo, muchas gracias. Bueno, hablábamos de una convocatoria muy clara eliminación de violencia por cuestiones de género ¿Qué actividades se desarrollaron la semana pasada acá en el hospital? Sí. Hicimos un taller de sensibilización uh -huh. por el tema, la verdad que Casa Posadas cuenta con familiares eh, que, que se van renovando continuamente y que, que tienen a familiares uh -huh. o hijos o hijas sí. internados en el hospital, entonces hicimos con los familiares de Casa Posadas con los y las trabajadoras del hospital que es muy importante, como bien dijiste, la fecha, uh -huh. eh, que lo que ayuda ¿no? a visibilizar, a promover y a poder poner estos temas eh, uh -huh. y poderlos charlarlos. ¿no? Justamente hablas de promover la cuestión de los derechos, la creación de conciencia respecto a esta problemática. Y empiezan por los, por los trabajadores, por las trabajadoras del hospital, que a la vez me imagino deben funcionar casi como unas promotoras de, de, de esas cuestiones. Sí, sí, tal cual. Eh, que ellas, siempre decimos uh -huh. que la dirección, hoy sí. me toca a mí el cargo de ser directora, uh -huh. pero que esta función no es eh, sola, sino que es generando estas redes, porque son sí. muy importantes para la comunidad, para las mujeres que están en situación de violencia y para las personas de la comunidad LGBT o cualquier persona que esté en situación de violencia, poder tener estas redes, ¿no? Claro. Entonces hoy la dirección no, no, no, no, no generas no llegamos sí. a todos lados, sino que contando con estas redes, con las organizaciones, con los y las trabajadoras, uh -huh. eh, que es muy importante. ¿Pudieron generar ese, eh, en algún momento cuando recién ponías en marcha tu función, tu gestión, habíamos charlado respecto a la idea de justamente promover ese vínculo, hacerlo fluido? ¿Pudieron conseguir ese objetivo? ¿En qué etapa están, digamos? Sí, sí. Eh, Uno de la, los objetivos, como lo decís, es fortalecer... Uh -huh. eh, la red, no solamente acá en el hospital, sino sí. con la comunidad y con los distritos aledaños. Uh -huh. El primer día que llegamos, los primeros meses, lo que se armó es un grupo de una red de género del oeste en donde sí. hay secretarias, directoras de políticas de género de distintos distritos. Eh, también eh, participa jueces y juezas, eh, tribunales de Morón, eh, Ministerio de Salud de las Mujeres, eh, Ministerio de Salud, Ministerio de Mujeres, entonces. Eh, uno de los objetivos fue eso, primero generar las redes y no solamente con eh, secretarias y directores de, de, de la temática, sino también con organizaciones como como hace un rato decía, ¿no? Las organizaciones, sí. los trabajadores y las trabajadoras. Es, es una problemática dinámica la de la violencia por cuestiones de género, también aquellas que abarcan los derechos de la diversidad y los derechos humanos en, en general. ¿Cómo van planteando la actualización justamente de las herramientas para combatir eso que ustedes promueven, ¿no? esta, esta pelea que, insisto, presenta batallas distintas todos los días? Y este año, y hace un par de meses, cuatro meses, creo que llevamos o uh -huh. cinco meses, eh, realizamos la capacitación de Ley Micaela acá en el hospital. Sí. La primera capacitación uh -huh. que hay en el hospital, sí. eh, que es muy importante, eh, lo estamos haciendo para los trabajadores y las trabajadoras, que son 5.200 trabajadores y trabajadoras, sí. 5.600 por uh -huh. los y las residentes, y llevamos ya capacitando a 600, más de 600 personas. Uh -huh. Bueno, es una de las herramientas. Claro. Eh, una de las acciones que, que se realizan, pero esto, ¿no? los talleres, eh, trabajar, eh, no solamente dentro del hospital, sino ir afuera, estamos yendo, hicimos un convenio con trenes argentinos, sí. en donde fuimos a dar charlas en, en trenes, en la estación de Aedo, acá muy cerquita del hospital, estamos yendo con posadas a la escuela, en donde vamos a los colegios de, de, de distintos distritos, arrancamos en Urlingan, sí. eh, para dar charlas a los y las jóvenes, entonces bueno, nada. Eh, dentro del hospital arrancamos con la capacitación de Ley Micaela y por fuera vamos con las charlas. ¿Y qué nivel o qué, qué grado de entusiasmo y de acompañamiento a estas iniciativas que ustedes ponen en marcha encuentran en los trabajadores, ya sea profesionales o no profesionales? Sí, hay, hay una muy buena convocatoria. Sí. El primer, cuando dimos inicio a la capacitación se inscribieron alrededor de 200 personas. Sí. Y en la, el segundo corte, que le decimos, eh, ya hay 700 inscriptas. De estas 700, siempre por ahí hay algunos que van abandonando, sí. por, por lo que requiere también en la demanda que tienen en el trabajo y que por ahí no lo pueden sostener, sí. ¿no? Pero, pero bueno, hay una buena convocatoria. Igual, eh, siempre decimos, las capacitaciones es una herramienta más, pero claro. hay que continuar dando charlas, hay que continuar con, con otras capacitaciones, sí. con talleres porque, bueno, no, no nos quedamos... No, no, por supuesto. Eh, a veces uno entiende que por más iniciativas que se pongan en marcha, a veces confrontándolo con la realidad y casos que impactan y la violencia de género que no se detiene, ¿cómo hacen como para no aflojar esa, esa batalla, que a veces parece desigual, ¿no?, en virtud de lo que la realidad nos muestra. Sí, bueno, esto, la, la promoción, tenemos una, una dirección de comunicación en el hospital que uh -huh. funciona, que sí. nos ayuda y que visibiliza mucho eh, la dirección y todo, todo sí. lo, el trabajo que viene realizando uh -huh. el Hospital Posadas en de distintas áreas sí. y, y, y bueno, nada, eh, saben y van conociendo que la dirección no es solamente capacitaciones y promoción sino que tenemos una asistencia, un acompañamiento a situaciones de violencia de género que uh -huh. pueden concurrir a la dirección, las acompañamos, las asistimos y en el caso que tengamos que derivar o, o llevar a, a territorio, sí. eh, bueno, acompañamos estas situaciones y las derivamos a territorio. Por último, como lo hicimos en la presentación, no solo comprende el área de, de, de género, sino que también la dirección aborda problemáticas de derechos humanos y de diversidad. En esos puntos, ¿qué iniciativas hay sintéticamente y cómo cierran el año? ¿no? Un año muy especial también porque significó cierta reapertura que habrá permitido evaluar las cosas que eh, intrahogares habían dado el año pasado, por ejemplo. Sí, como trabajamos mucho, bueno, lo en que, lo que lleva a derechos humanos, trabajamos uh -huh. mucho y militamos mucho sí. eh, lo que es la memoria, verdad y justicia. O sea, un lugar emblemático además, Un lugar ¿no? emblemático, donde tenemos 12 trabajadores y trabajadoras desaparecidas. Entonces, que acá cerquita de, de Casa Posadas está el chalet, uh -huh. el ex centro clandestino sí. de detención. Entonces, bueno, ahí hacemos también actividades. Hemos realizado el libro de, de los juicios. Sí. El primer libro que desde el, mi gestión que, que hicimos y que llevamos adelante con la Coordinación de Derechos Humanos. Y después con lo que engloba derechos humanos, bueno, trabajamos mucho en la, la implementación de las distintas leyes en el hospital, ¿no? La ley de salud sexual y uh -huh. reproductiva, la ley IBE, eh, la ley de identidad de género, la ley de salud mental. Bueno, es un trabajo que, que, que llevamos, la ley de parto respetado, en donde uh -huh. trabajamos claro. mucho con el centro obstétrico. Sí. Eh, bueno, nada, eh, vamos trabajando para que en el hospital puedan encontrar... Eh, que, que realmente se, se cumplan eh, las distintas leyes. ¿La gente tiene acceso a, a ese nivel de conocimiento de lo que en el hospital se hace? Sí, eh, no solamente en lo que fue durante la pandemia, que siempre decimos que el Zoom y la virtualidad uh -huh. vino para quedarse. Sí, claro. Eh, todos los días hay charlas, de, uh -huh. de, charlas virtuales que se dan. Sí. Esperemos que muy pronto arranque la presencialidad dentro del hospital con las charlas, ¿no? Pero... Pero bueno, las charlas virtuales en donde se tocan todos los temas y en esos temas es la, la conexión que tenemos con la comunidad de contarles el trabajo que venimos realizando y cómo se implementan acá las distintas leyes. ¿Es una dirección de, de puertas abiertas? Digo, ¿La gente puede comunicarse, vehiculizar su, sus inquietudes, sus necesidades? Sí, sí, tal cual. El doctor Alberto Moser el director ejecutivo uh -huh. del hospital, uno de los objetivos es, es esto, ¿no? Tener el hospital abierto, las puertas abiertas uh -huh y poder eh, tener esta conexión, generar estos puentes de la comunidad eh, con el hospital. Gracias, Micaela. Gracias a vos. Hablamos con Micaela Anabil, directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad del Hospital Posadas. Seguimos contándote las actividades de este centro hospitalario en la mañana aquí en la hora de Burlinger.